efemérides, un día en la historia que traemos cada día para ustedes continuamos muy bien, en este momento está con nosotros como cada lunes para rendirnos las o las más importantes informaciones en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud en nuestra provincia Duarte, está con nosotros Luis Nelson Rosario, buenos días doctor, que ya te pusiste la tercera ya, <risa> ni me la voy a poner no me la voy a poner cuando ustedes me traigan aquí un estudio que revele que es necesaria o que, o que es correcto ponérsela, yo me la pongo. Pero bueno, ustedes yo, no lo tienen. Lo que ya se la pone hoy estamos poniendo Pfizer de tercera dosis a todo el que la quiera, yo sí me Porque voy a es poner opcional, ya. no es claro. obligatorio. Yo voy para allá a ponérmela, voy para allá. Toda la, India, toda la persona que se haya puesto sin Voy o allá a, a un mes después de haberse la puesto, puede ponerse su refuerzo de su tercera dosis de Pfizer, el que se haya puesto AstraZeneca tiene que esperar tres meses para ponerse su refuerzo de Pfizer y entonces lo que llegan chequea lo que me va a preguntar hoy estamos en el centro médico de Toro Valle Capilla de la Altagracia siglo XXI, Escuela Gregorio Luperón en Vistel Valle, ahí tenemos Sinovac y Pfizer, tenemos Pfizer en Vistel Valle en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde tenemos Pfizer también y Sinovac también Club El Mayorista, tenemos Sinovac y Pfizer también. Capilla Juan 23 tenemos Sinovac y Pfizer también. Atendio, atención Ruf, todos los clientes de Ruf, Jason. Tenemos segunda dosis de Sinovac también y primera dosis también para todo el que desee ir. Estaremos en Ayuda Mutua, Club Hermana Mirabal, en La Cueva, en Salomé Ureña, en Las Cuaranas, frente al Parque... Los limones de Pimentel, atención, tenemos primera y segunda dosis hoy allá también. Estaremos en Pimentel también en la cancha, en la comunidad del Firme. También estaremos de Castillo y en el multiuso de Castillos también. Estaremos en Sabana Grande de Hostos, de Hostos y en el centro comunal de Hostos también frente al parque. En la zona del Bajo Yuno estaremos hoy en la ceiba de los pájaros la reforma, al igual que en el multiuso de Villa Arriba, en Castillo también, atención a los jóvenes de Castillo, estaremos aplicando Pfizer en Castillo también hoy, aparte de la Sinovac de primera y segunda dosis, tenemos Pfizer de primera dosis también en Castillo, y ad, además también en la comunidad de La Garza y en el Liceo de Arenoso, una cosa muy importante, miren, la población que hemos inoculado ya, que aquí Estamos en aproximadamente 250 mil vacunas puestas. La parte de la población tenemos un cerca de un 60% con una primera dosis y un 38% con una segunda dosis ya puesta. Significa que a nosotros nos quedan aproximadamente 100 mil y pico de personas por poner de primera dosis se están haciendo todos los esfuerzos, visitándolos ya casa por casa, en los establecimientos comerciales, para que usted vaya a ponerse por lo menos su primera dosis. Honestamente, ya el que tenía deseo de ir a un centro de vacunación a vacunarse, ya ha ido. Entonces nos toca a nosotros crear conciencia, con la población de que debemos vacunarnos todos para seguir de esta pandemia. Doctor, dime. Ahora. Eh, tenemos informaciones de que ha estado muriendo una cantidad considerable de personas en San Francisco y que no se han estado dando las informaciones. Las informaciones de se la, los muertos. Si, si quieren preguntármela a mí, se las digo todas. ¿Cuántos muertos van en San Francisco? Pero por vamos de los recientes, porque ya de lo que total eso quedó... En el día de ayer. Yo siempre le he dicho a Yerian que uno no bueno, diga la cantidad, que uno que que de diga la cantidad, otros lo que dicen gano. y otros lo que pueden ser. Oh, Señores, bello. mire, mira una cosa, Yerian. Si hay una, cosa, una persona que ha sido clara cada vez que viene aquí y le preguntan cuántos fallecieron, yo te dije, ayer falleció uno en tal sitio, ayer dije uno en tal sitio. Ahora, lo que sí es una realidad es que en este último mes <risas> la gran cantidad de personas fallecidas del municipio de Nagua y del municipio de Tenares, es increíble. Igual que la ocupación de camas COVID. Cerca del 50% de las camas COVID que tenemos aquí están ocupadas por personas de esa provincia. Y cuando aquí se mueren cinco entre Nahu y Tenares, entonces se muere uno de San Francisco de Macorís. Tuvimos un fallecido ayer, eh, déjame ver de dónde es, pero todos los días aquí fallecen personas. Señores, el COVID no se ha ido. Y regularmente fallecen personas que se han puesto o una vacuna o no se pone ninguna. Y ahora la gente está renuente que no se quieren vacunar. Sí. Sea una dosis, dos ¿Por qué dosis, pero bueno, imagínate que se quiere morir. Porque usted le tiene una vacuna gratis <risa> a la gente. Entonces ahorita viene la presión. ¿No será, ¿No será que han dado muchos palos a ciegas en el gobierno diciendo una cosa Mira, y después la yo, otra? Por yo... ejemplo, doctor, una preguntita. Usted dijo ahí sentado eh, la última vez que vino que no había registro de ningún fallecido que se había vacunado con Sinovac. Lo dijo usted. No sé, Espera, pero pa, no pa, pero párate ahí. Pero que haya fallecido por COVID. por Covid. Porque te voy a poner un ejemplo. Pero está bien. Antes de, el, el el viernes falleció un señor del Hogar de Ancianos América mm. Esperanza, Esperanza aquella. Perfecto. Un señor y se había puesto las dos vacunas. Te voy sí. a poner ese ejemplo. ¿De qué murió de, de COVID? Espérate, déjame decirte. Se había puesto las dos vacunas. Con ochenta y pico de años. Y salió positivo de nuevo al COVID. Ahora, el señor tiene todos los problemas de diabetes del mundo. Hizo una crisis diabética, un bajón de azúcar. Y se murió. Y tenía COVID de nuevo. ¿Como de, de nuevo? ¿Le había dado ya? Óyeme, es que el COVID... Óyeme, óyeme, óyeme. Déjame decirte, porque yo soy Estaba de claro. COVID eso. ¿eh? Óyeme. Óyeme, tenía ¿Y COVID, y no, cuando dame pues, sí, si te, termina COVID, para yo te la pregunta, pero no con problemas de, de, de falta re de respiración, yeah. sino porque es que el COVID, señores, el hecho de que usted se vacune no significa que a usted el COVID no le va a dar. O que no se puede todo? morir, Luis, de Luis, otra condición. Eres... Sí, es que no ha respondido no. la pregunta. Termíname. Usted, usted, usted dijo ahí sentado la última vez que vino que no habían fallecido por COVID vacunados. Sin embargo, el director de CEDIMAT dijo que sí, que la que la cantidad de fallecidos vacunados con Sinovac estaba aumentando eh, fallecidos por COVID. Entonces hay una contradicción entre usted y pues el asesor. Yo, yo no vi dónde lo dijo. Salud, yo no lo vi dónde lo dijo. Pasa una cosa. ¿Quién no lo vio? El, el, el, el, el, el reporte de él. El no. Jean, pasa una cosa. No es dar palos a ciegas. Es que este asunto de esta pandemia de COVID, no hay experiencia. No Yerjan, hay. No, no hay ni una gente que te diga qué le pasó es, es con tres años después de puesta la vacuna. ¿Sabes por qué? Porque el COVID el tiene camino. dos. Tú no, Yerlán, sabes, tú no sabes ahora mismo. ¿Cuánta variante van ya? Oye, oye. Es que tú no sabes ahora mismo si en cinco años, yo no sé si a mí dentro de cinco años me va de COVID y me va a matar. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene un estudio de cinco años de enfermedad. No, pero claro que no. Ojo, no, entonces. Pero, pero tampoco, doctor. Yerjan, Ye estamos estudiando una enfermedad nueva. Esto no es pero como lo jurídico. Oye, oye. Esto no doctor. es como lo jurídicos de ustedes. Son, que son. todo está plasmado en un papel, en una constitución. Sí, el doctor, COVID no es así. Doctor, pero la ciencia Óyeme. a los científicos, no a un grupo de gente que te dicen una cosa hoy y mañana te dicen otra. Ahora, pero un grupo de gente del claro, gabinete ya, ya. de salud. ¿Qué ¿Qué no de salud. Por lo ejemplo, que yo que estoy te claro dicen es eh, que, mira, lo, eh, incluso ustedes ayer tenían una promoción a propósito de eso que decía: Los culpables son los que no se han vacunado. Pero entonces, arriba te dicen: El que se ha puesto vacuna, como quiera, se puede morir. Eh, tiene que ponerse la tercera Entonces, hay una, hay una eh, eh, eh, dicotomía. Que ya un refuerzo opcional para que lo quiera. Mira. El que no lo quiere no se la pone. Hay Ahora, hay... ojalá yo que me pongan cinco refuerzos. Yo me la voy a poner, yo no me la iba a poner. Hay, pero yo me la voy hay a algo poner. que sí debo de, de resaltar. Nosotros tenemos que Pero tener bastante... cuidado en el proceso de opinión porque entiendo que desacreditarlo per se, en un sentido, genera tensión en los no, demás. No, no. Ahora, hay, lo es que es que de hay vertientes que es la que se refiere, ya. Hay vertientes que deben oye. de ser mejor planificada claro, la comunicación y, y evitarse, porque cuando yo cuando tú te ahí, que yo dije que yo entendía por el estudio que había hecho Chile que el refuerzo que se está pensando en una tercera dosis como refuerzo, como pero refuerzo. es a partir, a partir del estudio que le hagan a cada uno tres meses después y ver tu nivel de inmunización. Doctor, a, partir de ahí, claro, se, a partir de un estudio. Yo mismo me la si pondré. Si tiene la defensa alta, no te la pongo. Doctor, la muchísimas gracias por las informaciones. Lo esperamos por acá nuevamente para que continúe orientando a toda la provincia. Ahora, ahora, mientras tengamos gente, principalmente en los medios de comunicación. Diciéndole al pueblo que no se vacune. Ahí sí no, la yo no estoy diciendo al pueblo que no se vacune, doctor. No, no, muchísimas gracias sí va sí va mal estar no, vamos, y, la vamos y, en la este la la momento la oye oye oye oye, ahí la sí la va a estar mal las cosas la vamos a escuchar okay